I'm <laughs> the Para nosotros los hombres vestirnos para salir a la calle puede sonar algo muy simple porque tenemos la idea que si le dedicamos más tiempo puede convertirse en algo metrosexual o muy femenino. Pero te sorprenderá saber que estás equivocado. Todo hombre debe cuidar también su apariencia y es necesario que sepamos cómo vestirnos con mucha presencia, elegancia y virilidad. Por eso hoy Secretos de un Emprendedor te presenta. Aprende a vestirte como todo un caballero. Viste como si fueras más grande. No con eso digo que si tienes 15 años vistas como de 80 más es de acuerdo a que te vean maduro y responsable una buena vestimenta habla de disciplina y mucho orden así como elegancia decencia y lucir muy atractivo y eso es porque la gran mayoría de damas de damas busca hombres con esas cualidades así que para comenzar vas a tener que tirar toda la ropa infantil que tengas y quizás gastar un poco de dinero cuida tu ropa definitivamente jamás debes usar ropa que sea vieja eso de verdad se verá muy mal y le quitará puntos a tu elegancia repito no es necesario usar ropa de marca pero intenta darle un mantenimiento adecuado para que luzca siempre como nueva y sobre todo limpia pero si puedes darte el gusto de gastar un poco en ropa original siempre es mejor, es cierto el dicho lo barato sale caro. Los zapatos suenan increíble ver como pocos hombres le dan la importancia necesaria al calzado sabiendo de antemano que por algo existe la frase a un hombre puedes juzgarlo con tan solo verle los zapatos así que a partir de hoy dile adiós a esos zapatos viejos y aún sean zapatos sencillos deberán ser limpios e intenta cuidarlos como si fueran una prenda muy cara si no vas a ir a correr o realizar algún deporte usa de preferencia son los zapatos de vestir eso te hará más elegante joven y muy atractivo pantalones siempre salvo sean momentos que ameriten usar ropa deportiva intenta usar pantalones de vestir sin pinzas las pinzas ya pasaron de moda y te harán ver extraño aumentarán por el efecto del corte del pantalón unos kilos más a tu cuerpo así que usa el pantalón recto y que sea ajustado y eso hará lucir tu físico e inclusive te verás más alto si eres más de usar de igual forma que sean más entallados para poder mostrar lo poco mucho de atributos que dios te haya dado recuerden en ambos casos puedes usar zapatos de vestidos si te es más cómodo en usa zapatos tipo mocasines te verás joven y maduro cinturón el cinturón jamás lo uses con hebilla grande si no tienes para una original nunca uses con hebillas piratas eso se verá realmente siempre contraste el color de tu pantalón con el color de tu cinturón por ejemplo si tu pantalón es azul que tu cinturón sea café al igual que el color de tus zapatos eso se verá elegante juvenil pero maduro camisas playeras para poder lucir como todo un caballero con mucho estilo y mucha personalidad usa siempre camisas pueden ser manga corta o larga dependiendo del clima pero intentan usar playeras tipo polo deportivas a menos que lo necesite la ocasión quizá la playera déjala para la playa aunque camisas de manta te irían mejor en pocas palabras si sales fuera de casa usa solo camisas calcetines olvídate de esos colores llamativos o de dibujitos inclusive olvídate de usar calcetines cortos a partir de hoy solo calcetines que sean del mismo color del pantalón olvídate de las camisetas o sudaderas un hombre de estilo y elegancia no usa sudaderas ni mucho menos exhibe sus músculos con camisetas así que jamás salgas a la calle con algo así si ese ejercicio usa chamarras deportivas si es algo casual suéteres y si es temporada de frío chamarras serias con colores oscuros y elegantes usar polos camisetas y sudaderas están bien para cuando tienes que ir al gimnasio algunos jóvenes piensan que un par de yan y una camiseta de color negro pueden hacerlo ver un poco más varonil pero no busca la elegancia en tu persona pero cómprate un buen reloj si no tienes mucho quizás pueda ser de color negro un color neutro que va quizá con la mayoría de los colores y poco a poco adquiere más para poder combinar tu ropa con un reloj discreto pero elegante y por último la cartera parte importante también en lo que portas con contigo nunca uses una cartera llena que casi salen las tarjetas duda la sucede en todo momento así que dentro de ella solo carga lo esencial de preferencia que sean de piel pequeña que no estorba en tu bolsillo y jamás pero jamás que sean de velcro eso es infantil inmaduro y corriente mantén un traje en tu guardarropa por lo menos uno debes tener para cualquier ocasión inesperada que necesite exportar algo mucho más formal ya sea una cena una boda o algún evento que requieras usar traje quizá no Siempre lo usarás posiblemente dos o tres veces al año Pero mínimo debes estar prevenido para la ocasión Todo lo anterior debe ir de la mano con la seguridad Una palabra simple pero que a muchos nos falla al salir a la calle vistiéndote así Así solo va a faltar te lo creas Sientas que eres todo un galán, un caballero elegante, atractivo y hasta sexy Esperemos este vídeo te haya gustado Déjanos tus comentarios sobre lo que te gustó del tema Dale like al vídeo, suscríbete y comparte con todos tus amigos